Señor, el, el ya, el, el más que llover sobre el mojado en el asunto de, de lo que va a pasar hoy en, la, en, la, en las cámaras y saber que nuestros diputados ahora actualmente podrían votar o no, ¿verdad?, por una extensión eh, y razones eh, Quizás eh, la darán con este reporte, este reporte que, que hace, el, eh, si ustedes se fijan, teníamos varios, varios días que no reportaba muertos, ni oh, mínimamente seis, eh, tres, cuatro, pero el día de ayer, el reporte de ayer, nos evidenció que alrededor de 11 muertos y 345 infectados más eh, sobre esta eh, la pandemia en las últimas 24 horas eh, será el estandarte de, de, de, de opinión en cuanto a proseguir o no en el estado de emergencia yo creo que el estado de emergencia y la cuarentena eh, podrían considerarse eh, dos términos totalmente diferentes o sea que podríamos tener estar en cuarentena y el estado de emergencia eh, lo que señala es otra cosa. El estado de emergencia, que es lo que le tiene miedo a la oposición, a, a, a lo que la oposición quizás se oponga, es porque el estado de emergencia le da potestad al Poder Ejecutivo a maniobrar con el presupuesto y eh, hacer de él eh, lo que apremie en el momento dado o el, lo que eh, de, sin tener que eh, hacer una una sin tener que pedírselo a las cámaras pero eh, como en reiterativas ocasiones hemos hablado las, las cámaras tienen que vigilar ese ese esos esos actos que puede hacer el gobierno en cuanto a lo, a lo que se puede estar utilizando como presupuesto nacional tampoco el gobierno ha dado la, la, la ha desglosado el uso del presupuesto en esta en esta pandemia puesto que no se sabe cuánto asciende el costo real de lo que es eh, y cómo se está dando y, a, a, y y qué resultados está teniendo como son la, la, el, los, los, cada uno de los de los pasos de la fase que tenemos de, de, de protección a los pacientes, a los a las familias eh, económicamente que, que, tiene, que están eh, en la pandemia que no laboran ni tampoco están Haciendo el, el, lo que... Para producir su sustento. Yo creo que este reporte... Donde 11 muertos... 345 infectados... Y en menos de 24 horas... Eh, va a ser un, un punto... De a seguir... Por, eh, o la agenda a seguir... Por los que quieren aprobar... La extensión de la uh, cuarentena. Yo creo que... Ese es, la... es un número serio... Como si, tuviésemos, como si volviésemos... Sí, marzo, eso es lo que ¿verdad? te estoy diciendo... Mientras teníamos y queríamos la, la, la, la integración económica la, en, en, en fase, que en su primera fase ya hoy, 10 eh, días tenemos, ¿verdad?, de la, de la, del iniciar, porque fue miércoles de la semana pasada, de iniciar la, la, segunda, la primera fase, donde el 35 o el 40% de los trabajadores se estaban integrando a sus labores, pero vimos que fue la población completa, ...prácticamente que se integró... ...porque vimos la condición... Eh, ...que nosotros eh, a diario... ...vemos en un día normal... ...en República Dominicana... ...y eh, nos arrojan... ...esos datos... ...24 horas a, antes de que... ...el, el, el Estado... Eh, ...lleve eso... ...a la Cámara de Senadores... ...donde ya sea aprobada... ...y donde a hoy se conocerá... en, la, en la, los, ...los diputados... ...de, de nuestro país pero el no, no, no dudo de los reportes no dudo de los reportes de, de, del, del Comité de Emergencia, pero es un poquito suspicaz, o sea, es un poquito suspicaz que previo a la apertura los reportes son casi cero y luego de la apertura una semana más donde el Estado pide 25 días más los reportes aumenten de manera, se dupliquen los 24 horas antes de hacer esa petición. Es una suspicacia, yo espero que no sea una manipulación de información, yo espero que, que sea eh, lo que podemos, algunos pensábamos que podía pasar por el incremento y en la, en la forma con que se ha manejado, y que como vimos, eh, lo que hemos eh, visto esta semana con un poco de, de, de, de, de crítica nos damos cuenta que en 45 o 60 días que llevamos de cuarentena no hemos aprendido nada eh, del asunto ni la peligrosidad que esta tiene eh... lo, lo, de lo que sí podemos estar todos seguros y estamos seguros Sergio y es el manejo político que se le ha estado dando a esta situación porque estamos, estamos a 29, estamos a uno, eh, 32 días aproximadamente del 5 de julio que claro. es cuando se llevarán a cabo las elecciones congresionales y el presidenciales en la República Dominicana. Definitivamente que toda esta situación eh, se ha tornado eh, de esta manera por, porque las elecciones están ahí al doblar claro. a la esquina. Si no tuviésemos elecciones el próximo 5 de julio puede estar seguro Sergio que fuera otra, se estuviera manejando de manera diferente esta situación. Porque te decíamos ahorita fuera de cámara, que en esta situación, entendemos nosotros, de este pedimiento que hace el Poder Ejecutivo de la extensión del Estado de Emergencia, se van a el gobierno se va a beneficiar como quiera, sea que lo aprueben o no lo aprueben. porque sí, claro. si lo aprueban, como tú decías ahorita, el gobierno, el Poder Ejecutivo va a seguir manejando a su antojo y le va a sacar ventaja política y delegarlo entonces se va a hacer la víctima de lo claro. que pudiera pasar como quiera, gana, en el país, quiera, eh, pudiera entonces responsabilizar a la oposición. Es una situación mira eh, la favorable la, la, eh, la, la, la, la propuesta es una estrategia política. De, de, de, ¿Por qué? Porque solamente beneficia políticamente, solamente beneficia políticamente eso es así porque si, si pierdo la propuesta pues tengo un culpable si gano la propuesta sigo mi, mi avance en el en lo que es esos nueve o 12 puntos que le han dado a, a gonzalo en aumento solamente porque qué característica que ha cambiado gonzalo ¿Qué ha cambiado Gonzalo de su discurso? ¿Qué ha cambiado Gonzalo de su estilo? ¿Qué ha cambiado Gonzalo de, de, del cara a cara, de ir a la gente, de que yo cuando? Todo lo que se hace en política para ganar al adecto, que no sea la sintesialismo